Mmm ¡Hola! ¿Ya se enteraron de que muy pronto se realizará una conferencia internacional? ¡Uy! La Junta Directiva de la WFD y la WFD Sección Jóvenes será el equipo que ofrecerá esta conferencia internacional. Si están ansiosos por el evento y desean conocer el proceso para asistir, aquí te va el instructivo de cómo pagar tu inscripción. Veamos. En la parte superior del video verás el link del formulario de inscripción. Lo deberás llenar con tus datos personales, no sin antes haber realizado del proceso de pago, pues verás en la parte inferior la solicitud de adjuntar la evidencia del comprobante de pago. Si vas a un punto comercial a realizar el pago, deberás transferir el dinero a la cuenta Neki 323-513-2677. Hecho esto, tómale una foto clara a la factura o si realizas la transferencia directamente por la aplicación de Neki en tu celular, tómale un pantallazo al comprobante de pago. A continuación, abre el link de la parte superior, completa el formulario de inscripción con tus datos personales y adjunta en el espacio correspondiente el pantallazo o foto que tomaste a la factura. El archivo no debe superar los 10 MB. Y por último, selecciona el botón Enviar. El Congreso Internacional se realizará el día jueves 9 de marzo. Será una jornada que tendrá actividades como espacios de socialización y conferencias. Si tienes dudas sobre los costos y los tipos de inscripción, ten en cuenta que el valor de la inscripción bajo la modalidad presencial es de pesos. Este incluye certificado y almuerzo. El segundo valor de mil pesos colombianos es una alternativa para quienes viven en regiones alejadas del país y no pueden desplazarse hasta el lugar del evento. Para ustedes está la modalidad virtual. El valor de la inscripción incluye certificado. Y este valor, 12 dólares, corresponde a la inscripción de personas que están en el extranjero y desean asistir de forma virtual. Este valor incluye la certificación. Así que si les interesa, ¡anímense! Bueno, ya mencioné el proceso de pago para quienes viven en Colombia, que es a través de NECI, pero y para aquellos que están por fuera del país, ¿cómo es el proceso de pago en ese caso? Contáctanos al número de WhatsApp más 57 323 513 2677. Con gusto te atenderemos y te orientaremos en el proceso. Si capta tu atención, ¡anímate! Asiste a la conferencia internacional. ¡Ven!